¿Estás pensando en cómo potenciar el éxito de tu local? Si tienes una discoteca, club o bar de copas y estás deseando darte a conocer, anota, porque te damos la base para que te conviertas en todo un referente de la noche. Te proponemos una herramienta nueva de publicidad que te ayudará a hacer branding y a ganar notoriedad. Te damos la posibilidad de anunciarte en las webs que suelen visitar tus clientes potenciales. Por ejemplo, podría estar navegando por esta web y encontrarme con un banner como este o como este con tu anuncio. Si generas un contenido atractivo, Conseguirás llevar a tu web gente realmente interesada en tu local. En general, las personas a las que querrás mostrar tus banners serán gente joven, pero según tu modelo de negocio será necesario hilar más fino en lo que a tu target se refiere. Para poder anunciarte, solo tienes que entrar en Oniad.com y registrarte con tu correo. Es una plataforma gratuita, súper sencilla, en la que solo pagas por la campaña que pongas en marcha. Suena bien, ¿verdad? Pues empecemos. En primer lugar, haz clic en Nueva campaña. Indica un nombre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 En este apartado, debes marcar el área geográfica donde quieres que salgan tus anuncios. Selecciona aquellos lugares en los que se encuentre tu público objetivo. Puedes elegir todo el país, segmentar por ciudades o incluso filtrar por un código postal que introduces en esta casilla. La zona que elijas depende de si quieres alcanzar a gente que se encuentra en tu zona o aquellos fisteros que recorrerían miles de kilómetros para pasar una noche en tu discoteca. Vamos a elegir Valencia si lo que queremos es mostrarle los anuncios a toda la ciudad. Ahora elige todas las páginas web en las que quieres aparecer. Ten en cuenta que mientras más hayas limitado tu área geográfica, más dominios tendrás que elegir, porque si no, no vas a generar suficientes impresiones. Si sabes cuáles son los intereses de tus clientes, puedes deducir en qué tipo de páginas web se mueven. Por eso es muy importante conocerlos bien. En Oniad te proponemos listas de dominios que hemos agrupado en función de diferentes temáticas. En tu caso, funcionan bien los dominios de la lista de ocio así que vamos a seleccionarlos. Si tienes un público joven, te pueden interesar las listas de millennials, Moda y Música. Como ves, esta lista contiene muchas webs. Tendrás que hacer una selección dependiendo del tipo de música que suene en tu local. En este apartado subiremos los banners haciendo clic en Subir banner. Para que tus banners tengan un buen rendimiento es mejor que sean llamativos. Tienen que cumplir una serie de requisitos que puedes leer aquí